Ru Abreu. ¿Cómo, Ruz? Ru de Lani Abreu. rus explícame, ¿qué te pasó? Nada, ellos se tiraron a la banca y me dijeron que me dieran una puñalada y yo le metí la mano y me cortaron. ¿Cuánto era? En un eran? CG2, en un CG. ¿Dos? ¿Dónde ocurrió eso entonces? En la José Reyes con Calle uh -huh. Sánchez, ¿Qué con esquina can... Sánchez. ¿Qué cantidad de dinero te llevaron? No se llevaron nada porque yo se con ellos y se fueron y nada más me llevan el teléfono. ¿Qué, consor... no ¿Qué consorcio es? Banca Chago. Banca Chago. ¿Específicamente en qué dirección? José Reyes Quina Sánchez. ¿Es la primera vez que, te, que esto ocurre ya en otras ocasiones? No, la primera vez a mí, pero ya habían atracado. A propósito de eso, ¿cómo te sientes tú de realizar este trabajo que se ha convertido tan peligroso recientemente? Asustada porque ahora los ladrones han cogido la banca de, de Banquito Piscay, y todos los días que atracan una banca. ¿Qué le pide a las autoridades? Que hagan justicia y que patrullen más. Bueno, ¿A qué hora me hemos sucedido eso? A las 7. Sí. ¿Tu nombre completo? Rodelania Breno. Mi ¿tú pudiste reconocerlo? Sí. ¿Cómo se llama? Si lo veo, lo, lo, lo, lo reconozco. Bueno. ¿En qué andaban ellos? No sé, ¿eh? Menos de, de 15 días han tracado dos veces esa banca. Ya uno está cansado, pero nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nosotros vamos a investigar y el que va a pagar. Y le vamos a dar duro, porque ustedes saben cómo nosotros trabajamos. Nosotros no dejamos que nos atraquen, nos atraquen y que las manos cruzan. Nosotros vamos a saber quién fue que nos atracó. Y le vamos, y le vamos a meter las manos también, para que lo sepa que ya uno está cansado de eso, las banqueras no quieren trabajar. Tú a buscar una banquera para trabajar y no quiere trabajar. Tú me entiendes, entonces ya uno está cansado. En menos de un mes nos han atracado como cuatro bancas ya.